Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia reumatológica. Hoy os vamos a hablar de lo que es la osteoporosis, de sus causas, de sus síntomas, del diagnóstico y del tratamiento. Pero además os vamos a decir la diferencia que existe con la osteopenia. Pues bien, la osteoporosis es la pérdida de densidad ósea del hueso, es decir, es la descalcificación o pérdida de masa ósea. En definitiva, el hueso se hace más débil y frágil. Es una enfermedad grave que ocurre sobre todo en mujeres de edad avanzada y que tiene mucho que ver con la pérdida de la menstruación. Por lo tanto, cuanto más pronto se pierda la menstruación, más fácil es que una mujer tenga osteoporosis y a edades tempranas. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Las principales causas son por una pérdida de calcio por cualquier enfermedad, o bien por una pérdida de vitamina D. En mujeres, posmenopáusicas. Por una falta de ejercicio. Los trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia también puede ser otra causa. Los trastornos en el metabolismo que impiden la absorción de ciertos minerales y vitaminas. Y algunos tratamientos de quimioterapia por la presencia de tumores. ¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? Hay que decir que la osteoporosis en sí es asintomática, es decir, no duele ni tiene síntomas hasta que la descalcificación ósea provoca que algunos huesos se fisuren, acuñen o incluso se fracturen. Es decir, personas que pierden esta estatura, que se encorvan en poco tiempo, otras caídas, se rompe algún hueso, son signos de poder padecer osteoporosis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico el tratamiento de la osteoporosis? El diagnóstico de la osteoporosis es a través de una desintometría ósea, donde nos va a indicar el índice de descalcificación y por edad. Pero además, esta prueba nos dirá a qué grado de osteoporosis corresponde. Lo mejor, como en muchas otras enfermedades, es la prevención. Por lo que una buena alimentación, el ejercicio diario, o no fumar o evitar beber alcohol, pueden ser unos grandes eh, síntomas para poder eh, prevenirla. Y sobre todo en mujeres posmenopáusicas, realizarse una desintometría ósea anual, con el fin de saber el grado de descalcificación y poder tomar ciertos medicamentos para poder retener más el calcio en los huesos y evitar que esto vaya más. ¿Qué diferencia existe entre la osteoporosis y la osteopenia? Pues bien, la diferencia principal es el grado de descalcificación. Es decir, la osteopenia es lo previo a la osteoporosis, donde se empiezan a apreciar los primeros índices altos de descalcificación sin llegar a sufrir o a padecer osteoporosis.